Mi nombre es Avi Bolaños y mi nombre es Alejandro Hernández y somos fundadores de EMDINA Hoy día con el ritmo de vida que se tiene en la ciudad pues a veces no tenemos como el tiempo para hacer o prepararnos este, nuestros propios alimentos y entonces pues eh, comemos cualquier cosa que se nos atraviesa en la calle. Básicamente lo que nosotros buscamos fue eh, atender esa necesidad con un concepto práctico. La, la historia de cómo llegó la bici a nuestro logo y a nuestras vidas, puesto okay, que pues sí un día me animé a salirme a la bici a ofrecer eh, mis productos. Llamaba mucho la atención nuestra bici porque la adaptamos un guacalito precisamente para transportar las cosas. Fue como la idea ahí de, pues bueno, ¿por qué no ponerle como complemento al, al, al nombre? Que es Undina, eh, la bici es icono.